Así es, Nos Vamos a tener entrevistas para abordar este informe que ha presentado el relator de Naciones Unidas, Diego García Sayán, hace horas nada más. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana a Emilio Rodas, analista que está con nosotros. Don Emilio, un gusto tenerlo en Avillala. Milton Guzmán lo saluda desde Estudios. Muy buenos días, Milton. Un gusto estar con Avillala, como siempre. Don Emilio, por favor, para que la gente vaya a entrar un poco en contexto y vaya a entender lo que está pasando con este informe que ha presentado el señor Diego García Sayán, ¿cómo se debe asumir el mismo y de qué se trata este informe, por favor? Bueno, es un instrumento que surge de un, de un acuerdo que hay entre el Gobierno Nacional y Naciones Unidas respecto de la reforma de justicia. En este campo hay un acuerdo con el, el relator García Sayán para que acompañe, para que oriente, para que brinde una opinión imparcial acerca del estado de la justicia y, y su recomienda y sugiera algunas modificaciones hacia adelante. Es para todos conocido que el país enfrenta o tiene que enfrentar un proceso profundo de transformación de la justicia en un momento crítico. Ya en febrero el señor García Sayán estuvo en Bolivia de manera física, presencial, reuniéndose con actores eh, del, del mundo de la justicia, actores gubernamentales y eh, actores de la sociedad civil, para poder eh, constatar de manera cercana cuáles serían esos problemas. Eh, en, en febrero se emitió un informe preliminar y ayer se ha hecho la entrega, o se ha informado en el periodo de 50 sesión de la Comisión de Derechos Humanos, ...de Naciones Unidas, se ha presentado el informe, eh, en el informe conclusivo. Ahí hay un documento de 10 puntos, que en general son puntos y planteamientos... ...que eh, son compartidos por, por, el, por toda la sociedad boliviana y el gobierno, entiendo. Porque eh, son eh, temas como la justicia indígena, temas como la retardación, temas como la detención preventiva temas como el, el soporte económico, de la justicia, la, la formación o la, la carrera judicial, temas como la de, corrupción y la permeabilidad del sistema de justicia ante el poder político, no, no de ahora, sino de siempre, históricamente. Entonces, esto, estos son temas que ha abordado, ha abordado en el punto 9 de manera específica el señor Sayán, el tema del juicio de responsabilidad, o el juicio que se ha iniciado, eh, el juicio de golpe 2 y el golpe 1, como procesos abiertos contra la señora Áñez, pero aquí llama la atención que ella, él anticipadamente menciona él, la cualidad de expresidenta del Estado, cosa que ya en el proceso de juzgamiento que se ha hecho en el caso 2, la señora Yanine Áñez ha llegado al poder de manera irregular. Entonces, este es el contexto de este informe, y que eh, fue condimentado, diríamos, en el momento de la sentencia de caso, caso golpe 2, fue condimentado por un, un tuit que lanzó el señor García sayán donde anticipadamente y además de manera muy grosera, muy grosera, hacía una intervención prácticamente, una, una, una injerencia dentro de la, de la, de la justicia boliviana al... ...señalar que la señora Áñez merecía un proceso judicial por vía de juicio de responsabilidades. Estos dos, dos, dos instrumentos, primero un documento oficial donde menciona el juicio... ...la pone como ejemplo a la señora Yanine Áñez de la restauración de justicia... ...y del de, exceso de detención preventiva y un tuit donde él de manera anticipada, de manera grosera... ...sin tomar en cuenta su investidura como relator de Naciones Unidas y hace una injerencia externa en el, los procesos judiciales bolivianos. Entonces, esos temas son los que, los que han estado Emilio, en contexto ayer y que eh, eh, son cuestionables. ¿no? Definitivamente, y usted lo decía bien, el objetivo es que se vaya a hacer sugerencias para mejorar la justicia en nuestro país y recordemos que esto ha arrancado después de los casos que se han dado tanto de feminicidios como de violación en casos que habían salido de la cárcel a pesar de tener condenas de 30 años de cárcel entonces se pide que vaya a hacer parte de estas sugerencias el señor Diego García Sayán y utiliza como ejemplo el caso de la señora Yanine Áñez y de esto se agarran varios sectores de derecha, ahora el ministro de justicia don Emilio de... Decía que a partir de esto puede, lamentablemente, tergiversarse y malinterpretarse el tema de las recomendaciones. Y creo que desde sectores de la derecha, recordemos que también la Unión Europea se ha sumado a este informe o a estas recomendaciones que ha presentado el señor Diego García Sayán, eh, eh, utilizar esto políticamente. ¿Cuáles son los riesgos de que pueda pasar esto, don Emilio? Yo creo que el gobierno ha dejado bien sentada la, la posición cuando se ha pronunciado Reino Unido, eh, la Unión Europea y eh, el, la representación suiza. Creo que ha dejado bien sentado y ha rechazado de manera categórica cualquier injerencia de estas instancias en la política interna y en la administración de justicia en Bolivia. Porque no son otras instancias las que van a juzgar ni van a procesar a, eh, el, lo que ha ocurrido en 2019 es el propio Estado boliviano a través de su sistema de justicia. Entonces, lo que ha provocado García Zayán con su informe, al poner en el punto 9 de manera velada como ejemplo la restauración de justicia y la reclamación de un debido proceso, como si no estuviera enmarcada la señora Yanine Áñez en el debido proceso. Naturalmente, estos actores que, son, que han sido parte de... No se olvide usted que el, 19, el, 12, el 12 de noviembre o el 11 de noviembre... En la Universidad Católica estaba el representante de la Unión Europea, entonces es natural que esto, estos actores hoy eh, reclamen o defiendan aquello que fue consecuencia de esas reuniones, pero eh, no tiene por qué afectar ningún tipo de procesamiento interno, porque la justicia boliviana está actuando en el marco del debido proceso, la sentencia se ha dado en el marco del debido proceso, la, los procesos que se vayan hacia adelante tienen que enmarcarse en esto. Hay recursos de apelación que están abiertos a la señora Áñez. Hay, eh, en el caso de, de la definición de juicio de responsabilidades o no, hay una consulta al Tribunal Constitucional que está vigente, que está esperando la asamblea que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Entonces, todo en el marco de la, de la estructura institucional del Estado boliviano para la Administración de Justicia. Se, son bienvenidas todas la, las recomendaciones que ha hecho el señor García Sallán respecto a la reforma de justicia, pero lo que no es aceptable es que actores políticos internos y externos utilicen este informe para tratar de revertir el proceso de, eh, de aproximación a la justicia que se viene logrando en el país. Eso es inaceptable, pero es comprensible cuando lo hacen estos actores que tienen intereses directos en, en, en, el, en el, la situación de 2019. Definitivamente, cuando hablábamos con el abogado constitucionalista, el señor Quinoel decía que quien ha generado más bien este tema de ampliar... Eh exceder en la detención preventiva, por ejemplo, en el caso Golpe de Dictado 2, ha sido la misma defensa de la señora Yanine Áñez, con una serie de incidentes y excepciones que ha presentado durante todo este proceso, que si no me equivoco decía son casi 50, pero se habla de exceso de la detención preventiva y que esto es algo común en la justicia, pero eh, don Emilio, ¿acaso esto pasa solamente con la señora Yanine Áñez? La detención preventiva creo que pasen absolutamente todos los casos judiciales que se dan en nuestro país, ¿verdad? Claro, la detención preventiva es un problema crónico de la justicia boliviana. Y es uno de los temas que tenemos que resolver a corto plazo. En el país tenemos 14 mil personas privadas de libertad en condiciones de detenidos preventivos. Y esto es un problema crónico. No es un problema de Yanine Áñez solamente, es un problema del sistema de justicia. Ahora más bien el proceso de Yanine Áñez... Ha, ha, ha sido retrasado por los incidentes que ha presentado de manera recurrente su defensa. Esos incidentes han ido retrasando la audiencia, pero eh, hoy se tiene una sentencia. El señor García Sayán hace mención en su informe a la detención preventiva como uno de los grandes problemas que hay que resolver, y es cierto, eso nadie puede negarlo, no podemos discutir que en el país tenemos 19.000 personas privadas de libertad, 14.000 personas están con detención preventiva, es decir, más del 70%. Pero esos problemas que tenemos que resolver en la justicia, es un tema de, eh, de, de un abuso crónico que se da de este, de este recurso, que realmente está, está, está acrecentando la, el, la presencia o la, la población carcelaria cuando no tenemos ni siquiera las condiciones físicas para eso. Un problema que va más allá del caso, del caso golpe de Estado, en que tenemos los bolivianos que discutir, resolver y, eh, y comenzar a aplicar los procedimientos necesarios para evitar que se abuse de esta detención preventiva. Hay mucha gente en la cárcel que por ningún motivo debería estar ahí, pero como pues, no tenemos un sistema judicial deficiente en lo penal, terminan eh, eh, en palmasola olvidados. Don Emilio, ahora, casualmente y a raíz de estas observaciones recomendaciones que presenta el señor Diego García Sayano, varios expolíticos salen a la palestra para pedir que el eh, juicio por el caso golpe de Estado 2 y la sentencia que se ha dado a conocer eh, se vaya a anular. ¿Esto será casual? De ninguna manera, pues. no. Ellos han, han estado en contra de que se juzgue. Ellos, Ellos piensan que vamos a cerrar las heridas de 2019 con impunidad. Esa es su mayor aspiración de ellos, cerrar las heridas de 2019 con impunidad. Y las heridas de 2019 se van a cerrar con verdad y con justicia. Y eso es lo que ha pasado en el caso de golpe de Estado 2, tiene que pasar en el caso de golpe de Estado 1. Es natural que muchos políticos que fueron parte de la conspiración y el golpe de Estado 2019, hoy se sientan eh, en riesgo porque eh, tienen cuentas que, que rendir con la justicia, tienen cuentas que rendir y ahora el sistema judicial boliviano les ha dicho, bueno, estamos empezando a juzgar, entonces eh, ahora alertan o tratan de abrir el paraguas antes de, la, antes de que llueva para evitar ser juzgados, pero muchos de ellos han sido protagonistas, han estado en las reuniones conspirativas, han formado parte de las decisiones, han estado en la coordinación, la articulación del de la, de, la, de, la, de la movilización previa al golpe de Estado, han organizado este golpe de Estado, entonces es natural, pero no, no puede ocurrir que se anule por una declaración del relator que se anule un proceso judicial que ha estado enmarcado en los procedimientos, eh, en los procedimientos penales establecidos. Esto aquí se abre, la, está abierta la posibilidad de la apelación para la defensa de la señora Áñez y están las instancias correspondientes para poder analizar si esa apelación corresponde o no. Pero anulación no, no, no es posible. Don Emilio, yo solo para el cierre entonces, este eh, buscar el caso específico de la señora Yanine Áñez dentro de una justicia que tiene muchos problemas, ¿tendrá una intención política entonces? Yo creo que el señor García Sayán ha, ha rifado su carrera, tomando en cuenta que termina su gestión este año ha rifado su carrera identificándose con un caso específico cuando él vino a Bolivia, fue invitado por el gobierno boliviano, se lograron acuerdos con Naciones Unidas para que él nos haga un respaldo, un apoyo a la transformación estructural. Y el señor García Sayán, en el final de su carrera, ha, ha coronado esa carrera con una, una injerencia política, con intereses políticos a favor de, de sectores que en 2019-2020 llenaron de tragedia y luto al pueblo boliviano. Ha, ha, ha cerrado esa, esa es su, su, su historia como, como relator de esta manera y eh, claro que tiene la intencionalidad de favorecer a los grupos conservadores dentro del país, tiene esa intencionalidad, porque muchos de ellos están preocupados porque no vayamos a la justicia ordinaria, vamos a juicio de responsabilidades, pero en realidad es para cerrar el capítulo con impunidad y no con verdad, con justicia, porque ellos saben que tienen una parte del Parlamento que tiene que autorizar el juicio de responsabilidad. Entonces intentan llevarnos a ese, a, esa, a ese camino precisamente para evitar que haya justicia en el país, para evitar que haya justicia y que todos estos conspiradores y, y, y golpistas terminen con, eh, con la impunidad como, como cierre del capítulo. Don Emilio, muchísimas gracias por estos minutos con Abia Ayala. Muchas gracias Milton, un saludo a todos. Un saludo también para usted, Emilio Rodas, analista, ha estado con nosotros haciendo referencia a este informe que ha presentado como recomendación el relator especial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, en las últimas horas.